Está acá con nosotros Ati con el arpa eléctrica, no lo puedo creer, Hola, ¿cómo placer, estás Ati? Un placer, un placer. Bueno, ¿no? igualmente de tenerte acá, bienvenido. Yo te quería preguntar sí. ahora en este bloque. ¿Cuándo empezaste, no? A los con... 13 años. A los 13 sí. años. Imagínate, era Harry Potter de colegio. Eso, claro. No, no porque por o eso. Sea, y sí. cómo se te ocurrió, en realidad, empezar a tocar el arpa, porque sí. es un instrumento, o sea, lo conozco, es hermoso, con el sonido todo, pero y no es común, se... no claro, es común en no los adolescentes. Imagínate, a los 13 años, por leía esto. mucho sobre mitología, me gustaban mucho la, las leyendas fantásticas y ahí uh -huh. siempre el arpa fue un, un instrumento muy presente y bueno, empecé a, a investigar un poco sobre la música y demás. Y bueno, me metí de lleno en este instrumento Claro sí, por, es la... por la mitología, más que nada llegué, sí. Y por los estudios, aparte sí. Bueno, que empezaste desde chico Es que y... siempre estuve vinculado con el arte, ¿viste? Cuando sí. no pintaba, escribía Cuando no escribía Ah, perfecto Y dije, se ¿por se qué no entiendo. la música? Así que bueno, el arpa, ¿viste? Perfecto ¿Viste? Bueno, venga Y el tema del arpa, ¿es difícil? Eso sí, sí, capaz yo lo veo acá Y um, <risa> digo Claro, ¿viste? 32 cuerdas 32, 32 cuerdas, 32 imagi... cuerdas claro. Sí, y bueno, es un instrumento que yo ahora que, que soy docente De este instrumento, que lo enseño O sea, viendo del lado de profesor eso ya lo veo y digo sí, es difícil, no, no es un instrumento muy fácil. Cuando veo a mis alumnos que ponen los dedos en las cuerdas y ¿Sí? se complica. Pero bueno, a mí nunca me costó mucho en realidad porque creo que siempre tuve como una cierta ductilidad y facilidad. Con este es el gusto sí, por, el, por el instrumento y bueno, sí. lo encontraste, ¿no? Sí, lo pudiste ver. Sí, porque empezó tocando gaita antes de ARPA. Gaita antes Así que de ARPA. Raro, viste, ya el <risas> y, y, y en realidad, la música que siempre te gusta, a vos escuchar. ¿Qué es no, lo que escucho escuchabas? de todo, mira desde eh, por decirte, no sé rock nacional hasta sí. música clásica pasando por chill out viste toda new Age, Está bueno no gusta? centrarse sí, solo cual, en algo tal cual bueno tal a ti cual. nos vamos con un pedacito Dale. ¿Nos tocás algo? nos vamos al corte con él tocando el arpa y quédense porque sigue con nosotros no se Dale, va ¿eh? es un pues fragmento toca. del canon de pacho luego. perfecto vale. todo tuyo Hay que llamar más tarde. ¿Cómo más tarde? Me manda el pantalón, mi pero el Está buenísimo el pantalón.